Hoy voy a estar jugando al Fasmofobia en realidad virtual. Y si te parece una buena explicación, pues ya terminó esta parte. Vamos a ver el salto de mi vida. ¡Uepa! Ahí, listo, pechamos, Ahí, listo, pechamos. ¿Qué más? Eh, mira, güey, eh, el libro, jame el libro. Ahí está, está, está, está, está. Estamos full, estamos full. Sí, ¿Cómo <rítulos se ya di cuenta. Dios, barrela. ¿Es FPS o de internet? FPS. Ah, ya. Yeah. Vende las luces, ya no tengo tengo, tengo, tengo las manos ocupadas. No, te, no, ¿No puedes bajar la calidad del juego? Juan, bueno, está horrible A ver, a ver No sé Ah, creo que ya sé, creo que ya sé Voy a dejar de compartir, pandea Ah, bueno, sí, a ver Deja de compartir okay, no. Yo ya como la... cómo Pongo la pinche cámara, Juan bueno. No se, se pone. pone, po A ver, ¿cómo se pone esto? Pues ya, ya, ya. No se pone, po Ahí está Ahí está em eh, eh, hay temperaturas bajas No A temperaturas heladas no. Las luces están prendidas puta madre. Es dots, ¿no? Se supone que dots. Dots, yeah. es dots A ver, no, no sé si es dots, eh No sé si es dots si apaga bueno. la luz, si, apaga, si no apaga la luz, es, es Sony. Hay si no apaga. Si nunca la apaga. Yo vi que hay temperaturas bajo cero acá. A ver, wey, voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz. Esperamos, a ver. ver. Apago esta linterna. Ok Puta madre me mató Puta madre no, no, no. Pero como atacó Como atacó me mató? No No, ah. mejor A ver dale dale dale, dale la mierda porque no vamos a poder nada hacer en no, no vamos a poder hacer nada en ver A ver entonces pon que... que es, pon que, a ver... No sé dónde dejé la linterna la tira un pen... Pon que es un... Este mató, ah no, desapareció, desapareció Ah, ya entendí por qué me morí. Ahí está, ya está, ya. Ok, ya se fue ya. Pues ya entendí por qué me morí. Yo fui directo al fantasma, pues por eso me morí. Y era aparición, no bien. ¿Eh? Hijo, por ahí no somos todos. está con dos. Vete, la virga. rica. Vete, la virga. Escóndete, güey. No sale, güey. No, no, no. 5 varos, 10 varos, 5 varos, bueno, tengo 797 varos. Guárdate los, guárdate los. los, ataque los, que video. video? video? mis varos? ¿Mm? Este, este, este es mi... Este es mi... Uy, Pero, míralo mira, los miro. ¿Qué? Son... ¿Qué era? ¿Yure? A ver... A ver, dice... Un Yure es un tipo, tipo fantasma que anda, ha vuelto, ha vuelto a, a, fortaleza. a... ...fortaleza, Se dice ¿sí? que tiene sí, una, sí, gran una gran... ...fortaleza, fortaleza, fortaleza, fortaleza en la, la, la cordura de las la la la <risa> personas. Utilizar entonces si una habitación... ¿Qué te... qué te... de miedo! Espérate, todavía no me... todavía espérate. Aquí estoy güey, porque no hay tiempo de preparación, imbécil. Esto. Siempre Gracias. full. En el garaje escondito. Y te acuerdas, cabrón. Toma. que me 5 10 a a bajar más acá a ver todo el mundo acá tiro una foto a ver viene por cuando vienes por tu puta madre puta madre no doble creo no. porque estoy ah, que porque estoy que ahora sí ya a ver si no hay Ok, hay caja de música otra vez. ¿La puedo tocar? No, pendejo, ya te dije que si no te va a matar, verga. Porque aparece el fantasma cuando la tocas. Pero... Pero no la puedo tocar. Creo que se va a sobrecargar. Se así cae... te, o sea, te caído un montón de cosas. Se cayó, se cayó, se cayó. Como está cayó el no, fantasma. Capaz que es un polar Poltergeist, Polar Bueno, sí. Ya la vi, yo, yo, yo sé que es un poltergeist, yo sé que es un poltergeist gracias a un episodio de Hora de Aventura Yo sé que es un poltergeist ah, gracias a un video de roles Cuatro Dos Es acá Me voy a seguro wey, Sí, güey, es acá, güey, es acá. Ok. Fantasma paunea, dea. Yeah. No sé cómo va a spawnar así por la cara en vez de. Se ha apuntado a todas partes a ver si suena el coso. ¿Están aquí déjalo tirado a donde uno le va a responder pero déjalo tirado hacia un objeto o algo de piensas que va a sonar what the fuck literalmente fui a donde apareció el fantasma aquí Qué mala tiene. Literalmente fui para allá atrás y el fantasma apareció ahí de la nada. Te moriste. Sí. A ver, es otra vez ahí. <ríe> no no no no Toca ni mierda. No Bueno, esta es la mala suerte de morirnos en tres putos juegos.